Amigos, retornamos por aquí. Señora, interesante conversación pasando balance desde la Cámara de Diputados con el diputado Juan Rojas del Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Santo Domingo. Diputado, ya hemos visto el accionario y los trabajos en la Cámara de Diputados. Diputado, su condición de representación de lo que es la provincia de Santo Domingo, cómo está la provincia de Santo Domingo y cómo marchan los trabajos desde el gobierno central en esta provincia, diputado. Mire, la provincia de Santo Domingo, y particularmente la circunscripción número 3, que es la que nosotros representamos y fuimos electos, sí. es una demarcación muy grande, muy extensa, pero con mucha necesidad y muy poblada. Sí. Eh, nosotros, es una demarcación que tiene 11 legisladores, sí. la circunscripción número 3, y es parte del municipio de Santo Domingo Este, así como Guerra y Boca Chica. Sí. Le puedo decir que el presidente Luis Abinader le ha dado mucho apoyo, primero, a los alcaldes. Sí. El presidente ha sido muy complaciente, eh, suponiendo al municipio de Santo Domingo Este. Sí, sí. Le ha brindado asistencia en cuanto al tema de, de, de la recogida de basura, porque en un momento dado tuvimos un problema muy grande, un estado de emergencia, y el presidente se volcó. Eh, junto me, con dice, los equipos. me dice diputado un compañero que se lo echó en el hombro. Actualmente sí. me dicen el presidente se echó en el hombro el municipio de Santo Domingo. No, este. Y eso tenemos que verlo como una inversión sí. que se ha hecho en el municipio, porque no podemos verlo única y exclusivamente como que el presidente eh, ayudó en el tema de la basura, porque sí. había. No, no. Son inversiones que pudieran haberse hecho en otros lugares. Y se hicieron en el municipio, David, a la importancia que tiene esta demarcación. Okay. Pero también en el ámbito del agua, sí. que es una de las prioridades, y así lo contempla el presidente en su propuesta, se están haciendo grandes esfuerzos para que el municipio de Santo Domingo Este y la demarcación sí. cuente con mayor cantidad de, de agua potable. Eh, se están re, rehabilitando tres plantas de tratamiento que tienen 20 años que no operan. La de Tamarindo, la de Villa Liberación y la de los Prados de San Luis el ingeniero Fellito Subervía ha estado a la cabeza sí. eh, estuvieron recientemente poniendo las tuberías en lo que es el proyecto habitacional y vivienda un proyecto muy importante sí. que tiene nuestra demarcación y que tendrá agua con Dios mediante pero si nos vamos también en el plano de, la, de, de, de, de obras públicas sí. se están haciendo grandes obras como es el la ampliación de la autopista de San Isidro sí. estamos eh, eh, culminando la, la avenida Hípica que conectará, a, vamos a decir, a las Américas con la carretera Mella. Fue una de las resoluciones que nosotros presentamos y que fue acogida por el Poder Ejecutivo y que en mi demarcación será de mucho de mucho beneficio porque ya el residente no tendrá de San Isidro que ir por la Salen, Charle de gol sí, sí, claro, o entrar sí. por la base aérea de San Isidro sí. sino que podrá por la hípica tener un acceso mucho más rápido y va claro. a descongestionar la Charle de gol y lo que es la Mendoza pero también la ecológica sí. se está llevando hasta Puerto Caucedo Qué bien. y eh, son de, de esas obras que, que, que se están eh, haciendo en el municipio que ya se están trabajando sí. el, el presidente anunció eh, la ampliación de la carretera Mella desde la avenida de, vamos a decir, la Topita de Samaná sí, hasta sí, la Charle de Gol, también eh, se va a ampliar, pero son es proyectos que, que fueron anunciados y esos sí. no se han iniciado aún, pero el presidente tiene pero, la intención. Pero, ese, pero ese es excelente, honorable, ese es excelente, claro. porque usted sabe el flujo de personas y de vehículos que hay en esa vía. Claro, no y eso es una arteria que comunica varios municipios con Santo sí. Domingo Este, como es Guerra. Y hasta San Pedro, vamos a decir. Sí. Eh, pero también en el plano habitacional, con el ingeniero Carlos Bonilla, sí. se están haciendo eh, el, el proyecto Mi Vivienda en San Luis, que será un proyecto que, que abarcará más de más de 2.000 viviendas o unidades habitacionales que también se están haciendo en nuestro municipio. Eh, perdón, eh, diputado, ¿esos son de los proyectos que el gobierno anunció que son con. Eh, bajos iniciales y oportunidades de crédito para las personas más humildes que deseen adquirir una vivienda. ¿Eso es parte de ese programa? Así es. Es el programa que está llevando a cabo el Ministerio de, de, de Habitat, y sí. Asentamiento Humano y Infraestructura. Sí. Este es un Son apartamentos donde el Estado va a subsidiar el 60%. Y quienes lo adquieran tendrán el financiamiento del Banco de Reserva a 20 años. Okay. La idea es que quien no tenga, porque uno de los requisitos que usted no tenga vivienda para poder acceder a ello, eh, uno de los requisitos es eh, que usted tenga familia, sí. eh, que, que usted pueda pagar el, el, el, el apartamento, pero la idea de él es que lo que usted paga de alquiler en cualquier apartamento, cualquier eh, unidad habitacional, usted lo que paga de alquiler pueda ser el pago que usted va a tener que... que que vamos a decir, desembolsar sí. mensualmente, y esa vivienda le quedará a usted con título propio y no, con todo lo de la ley. No o sea un, pa que, ¿Un patrimonio familiar, diputado? Porque lo que usted quiere es su vivienda. Es, le cambia la vida totalmente. Eso es una de las tranquilidades que sí. tenemos sí. todos nosotros, los seres humanos y los padres de familia, dejarle tener una, vi un, una vivienda propia sí. y que mañana también eh, tenga eso, vamos a decir, como garantía. Claro que Pero sí. Pero esos son de de los grandes proyectos que, que está haciendo el presidente. También hay una serie de, de obras menores, sí. como canchas deportivas, play, que se están haciendo en nuestro municipio. Pero también eh, tengo que decirle que recientemente se inauguró el puerto de pescadores en Boca Chica, sí. que es una sí. obra... Que coincidimos en esa actividad usted y yo, ¿sí? Usted estuvo por allá, sí, claro, sí. donde el director de portuario, Jean Luis Rodríguez, eh, fue el primer puerto que se inició y el primero que se entregó donde los pescadores ten, ten, van a tener ya un, un puerto donde puedan dejar sus embarcaciones sin, sin la necesidad de, de estar arrastrándola cada sí, día sí. y quitándole el motor. Bueno, usted estuvo presente y sí, dio claro las bondades que, sí. que, que lo, tendrá lo, ese... Lo tortuoso que, su, que suele ser esto para los pescadores, de montar el motor, claro. todo eso, y a veces hasta peligroso, porque usted claro. sabe que tienen que... Luego de usted terminar una jornada en alta mar venir de montar un motor, todo eso... y es bastante eh, tedioso esto Así para los pescadores. Y recientemente estuvo también por allá por Boca Chica eh, entregando las tarjetas de Superate, donde sí. se han entregado un sinnúmero de ellas a personas ya con un filtro de, de, de verdad que de quienes lo necesitan sí. y buscando la mejoría para el pueblo dominicano. También se han pensionado muchas personas sí. en la demarcación, lo que quiere decir que. Eh, yo no me puedo quejar de, de vamos a decir del, del poder ejecutivo de nuestro presidente porque él ha cumplido con, con su promesa y eso es solo el inicio estamos en medio de, de una crisis vamos a decir uno nada más se puede imaginar si el presidente hubiese tomado el, las riendas del gobierno en otras circunstancias la grande cantidad de cosas que, que hubiese podido seguir desarrollando pero eh, uno no puede pensar, vamos a decir, de lo que pudo ser, sino de lo que, del presente. Y de verdad que, que nosotros como municipe, como, como, vamos a decir, como funcionarios, sí. legislativos y representantes de, de esta demarcación, no, no tenemos eh, Siempre uno pide más, sí, sí, pero sí. no podemos quejarnos, no podemos quejarnos porque el presidente ha sido muy condescendiente con nosotros. Muy bien. Diputado, siguiendo en ese orden, pero desde la parte política de su partido revolucionario moderno, se apresta ya en los próximos días a llevar a cabo la convención. De la manera que fuera vemos que ya hay un activismo en el partido. ¿Cómo está el PRM en su demarcación y su posición dentro del PRM? ¿Cómo está todo? El PRM como partido, es un partido joven. Sí. Es un partido que solo ha, ha tenido la oportunidad de, de, en una ocasión, ir a un proceso convencional. Sí. Eh, la cual en ese momento eh, no teníamos padrón, no teníamos nada, porque como salimos del PRD tuvimos que hacer un partido nuevo. Y era necesario darle legitimidad a esa estructura que se sí. estaban creando. Ya hoy en día somos un partido con un poquito más de vamos a decir, de experiencia, ya sí. estamos caminando. Eh, y bueno, todos los caminos conducen a que será una, como lo anunció la Comisión Ejecutiva, será una convención de delegados, Muy bien. donde se elegirán las nuevas autoridades partidarias que eh, el, o llevarán la, la, la, el liderazgo del partido hasta sí. el 2026. Entendemos que, que hay mucho dinamismo porque... Eh, Siempre es interesante eh, las convenciones porque se crea el movimiento y la, y la democracia interna. Eh, sin embargo, estamos esperando que nos pongan la, la fecha sí. de cuándo sería, para entonces uno empezar a trabajar ya con, con un norte un poquito más eh, a lo que uno necesita saber. porque sí. Uno trabajar a veces sin saber cuándo, cuándo será el proceso, se pierde mucho tiempo y y tal vez no es lo que uno eh, necesita. Muy bien. Eh, entonces, entiendo que, que el viernes, el viernes tenemos una cita en, donde se va a convocar a la Comisión eh, Nacional y para, vamos a decir, refrendar lo que, se, lo que la Comisión Ejecutiva decidió. Muy bien. Eh, diputado, algunos sectores están como en desacuerdo con esta escogencia a través de los delegados, otro que el voto universal y válido. ¿Cuál es la posición suya, diputado? Bueno, eh, yo me adhiero a, a lo que decide el partido. Como miembro del partido, como respetuoso a los organismos que nos dirigen, uno a veces quiere una cosa, pero... Tenemos que ser respetuosos con lo que el partido de, eh, ha decidido. Sí. Si lo ha entendido que es la mejor vía, entonces nosotros no somos... Somos miembros y tenemos votos, pero nosotros queremos mantener la armonía en nuestro partido y entendemos que cualquier cosa en un pleno, o vamos a decir una convención de delegados eh, es un poquito más reducido porque son los mismos dirigentes sí. que van a elegir. Ya no será algo abierto como muchos querían, que es la forma muy, más democrática que puede haber, el voto universal, secreto y directo. Pero en esta ocasión, el partido ha entendido que lo más factible es eh, una convención de delegados y nosotros respetamos y, y apoyamos esa decisión. Muy bien, muy bien. ¿Sí, señor? Señores, diputados, se nos ha agotado el tiempo. No sé si usted tuviera algo más que apuntar ahí, en estos segundos que nos quedan. O un saludo a su, a su demarcación y a la Cámara de Diputados no, Muchísimas gracias Robert a ti por la oportunidad que nos, que nos brinda eh, eh, como dicen en, en televisión el tiempo es oro sí. y a veces pasa mucho más rápido de lo que uno se imagina sí. pero sí agradecerte y enviarle un saludo a todos los moradores eh, de nuestra circunscripción y de nuestro municipio y del país e igualmente a toda esa audiencia que siempre conecta contigo y que está en sintonía y decirle que, que estamos a la orden, igualmente, Robert, cuando tú entiendas que, que nosotros debemos estar aquí, eh, con Dios mediante, esa será una. Eh, puedas contar con nosotros. Excelente, excelente. Muchas gracias, diputado Juan Rojas, de la circunscripción 3 del municipio de Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionario Moderno. Excelente participación, diputado. Nosotros hacemos una pausa, retornamos en breve.